Hola, ¿cómo están? Saludos de Feng Aquí venimos a arreglar la motito. Que se nos ponchó la llanta. Ven. De hecho, hace unos días. ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué no ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es ¿Qué ¿Qué 啊，在我得过去啊，多少钱？对，差不多一年，呃，一千一千块。比我们这边贵。啊，在这里，这边贵一点是吧？啊，这个应该不是很贵。哎，这个呢？How 以前, 我们, much you pay for your new change？哎，我们这里那个吧。啊，把它 cambiar， te dije como， I told you like around hundred， it was around hundred， it was a bit expensive， how much he said？A Yeah, really. I wasn't I, I think it's like 100. Yeah. <laughs> Bueno, pues es que me Lo que pasa es que se le ponchó la llanta, pero no solo se le ponchó sino que tienen que cambiarle todo lo de adentro. Ah, bueno. Esa es la Is this the wheel? Oh, yeah. I mean, as as you have to. However, you Bueno, cannot... ah, well, les comento lo que pasa es que ah, puede chica tengo se chipa. Bueno, así es como la estoy intentando arreglar. Lo que pasa es que mis direccionales no sirven. Entonces, al parecer, uh... ¿Qué? Java. Java dice que ya la arregló. A ver. Ok uh, Ya veo el derecho uh, <risa> Ok, bueno Ya vimos la nueva forma de, de arreglar A ver, ahora como subo. A ver, ya lo quité. Okay. Ah, no, les comento, empecé Ahorita hacer este video porque Me preguntaban que qué tipo de marcas por ahí Son las que convienen más aquí en China Y pues es que realmente hay como que una marca así tan fuerte. Bueno, la aquí mi fila, si no se acaba Pero hay como que muchas, incluso ni tienen marca. Bueno, por ejemplo, la mía, esa es Carrier, si se ve aquí. Carrier. Después, esta, es Big Road, Chieling. Chieling se llama. Esa es la marca. Después esta, es otra marquilla, Chi Ping, Shanghai Ping o 那是Ian de in Chinese。說這個都可以在裡面。都可以,但是這個東西看起來要小得多。啊,就小得沒問題,小得多,知道吧? 啊?小得多。裝去小的效果, very small,no. Yeah, but if there, how, how really much is that one? 啊, oh, just got the plenty. But you have also even the small one. Why do you need to do is Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. le pregunto que, qué tipo de, de marcas ah, son las que a tienen. A y es lo que dijeron, no, Chintajo. Este, a pero a sí, a la verdad son, la verdad son como, no sé, muy locales. Como que todo es copiado, digamos, entonces ellos mismos hacen sus pilas y así. Pero vean, el ambiente aquí del regateo. <risa> y de hecho cuando veníamos también, por ejemplo, aquí es donde viene la pila. Esta pila, este... Esta, por ejemplo, esta motita ya está medio vieja, pero lo que le cambiaron la pila. ¿Cuánto was de batería? Por La pila le costó 400. Yuanes, que son como 60 dólares. Y más o menos en ese precio se andan. Pero yo cuando compré la mía, nueva, era nueva. Que tiene así como dos años y medio. Y bueno, todavía medio, medio sirve, de repente se poncha una llanta a la otra, pero, pero ven aquí. Digamos que ahí se ve la calidad del material con que están construidas. Aunque esta me costó 2.000, ¿qué? creo que 2.200. Entonces, 2.200 son como dos seis, como 300 dólares más o menos. 310, 320 dólares. Pero esta viene así como un poquito más. Ah, ya se le cayó el llavero, pero tenía que la podías prender eléctricamente desde lejos. Entonces, eh, pues era lo del lo del momento. Este proyecto siempre le va a pasar aquí. Todos los días. Bueno, este era el casco. Por ahí les puse otro video de que alguien me regaló esta nueva cabinita, ¿no? Eh, porque la otra ya se había roto, la nueva. De hecho, esta me la y Este es el casco normal, digo. Me lo dieron con todo. Y la moto, Made in China. O pues sea, esta sí es original. Ahí le pones la monedita de un yuan y te y lo conectas a la entrada de tu De tu motito. Por ejemplo, estas yo la pongo aquí abajo del asiento. Aquí es donde viene la entrada. Y ya. Ahí la conecto. Yo normalmente, como en unas eh, ¿Qué será como en 5 horas, se llena y me dará como para 20 kilómetros más o menos. Y cuál es eso? Dice que un yuan por 10 minutos De hecho, así está también donde vivimos Ahí en el, en el hotel ¿Pero? Bueno, Si es solo 20 yuan Quiero decir, porque Él como recomendado, ¿verdad? Pero él ya está so Ah, está ah, bien okay. Si ven, todas las mochitas que son Estas que vienen, aunque sean por más viejitas Que estén, casi todas son Este eléctricas. Vean, esa, esta, esta. Esa de allá es muy como peculiar. de Como señoras de la escuela, ya detrásito. Es donde a veces llevan a sus hijos sentados. De hecho, yo hace años que vine aquí, la primera vez es como los cinco años que vine a Beijing, aquí en China. Sí, me sorprendió mucho que todo el mundo era ya con las muertes eléctricas. Y en ese entonces, por ejemplo, ibas cruzando la calle y no te das cuenta bien. No te das cuenta de si venían o no, porque te vas a cruzar y tal vez si venían por atrás. Eh, pues como no hacen ruido, te tenías que estar siempre poniendo eh, atento de que no te atropellaran. Pero bueno, aquí ya nos acostumbramos. De hecho, creo que es, esta, es, esta es una de ellas. No? Bueno, para hay algunas que son motos que están por ahí estacionadas, que también las puedes desbloquear con la aplicación del de WeChat. Se <risa> llevo 我说什么东西新大洲最好 de 2,000... mil dos mil setecientos. Dicen que esta marca, ¿chega mejor? ¿eh? Esto es más Ah, Esto es Ah, y estas tres de aquí, ¿y eso bien. Xin Dazhou. Xin que es de las mejores marcas de aquí de China y está en 2.800 yuanes, que son como 2, 4, 6, 7, 8, como 400 piquito dólares. Y pues esta nueva llega Xin Dazhou. es Xin Dazhou. Emma. ¿Aima? ¿Aima? nali. En oh, A ver, pues que estamos, aquí bien la tienda, ¿no? A ver, vamos a... ¡Oh! oh, this is this is oh ¡Esta es Aima! ¡Esta es Aima! es Aima! ¡Oh! Esta es la otra marca, Aima. ¡Chiga Aima! ¿Chiga qué hao, ah? San Duo. 3,000 ¡3,000 Dice que esta cuesta más de 3,000 soy ¿Tú crees esta chiga y chiga hao, Uh ,这个, oh, este este este mejor, este es un poco Ah, okay. Bueno, ya dice que entonces este está un poco mejor. Chao ma, sao ma Eima. Eima, Emma order. Emma. Eima. Eima. Ah, chica qué Este es Ah, También es de la misma de la, de la que estas, pero son pues aquí como más. Ah, mira, es, poquito, es poquito hecho. Ah, uh, chica chica es mm, Lugo Guamale ni Kogo Koyege Wapaito. ¿Paitalo? Le pregunto que si la compro, ¿me pueden dar placa? Y dice que sí. De hecho, sí es lo que yo pensaba, porque la compré hace tiempo ahí en. Eh, ya me puse mi casco. La compré. Eh, la compré hace tiempo la mía en, en, en Nanchiao. Y cuando la compré me dieron ese tipo de placas. Pero de hecho ya me la. No sé si se le cayó, me la robaron por ahí. Ah, miren, eh. <inaudible> oh, <inaudible> esta es el mojito que vimos ahí. ¿Qué es eso? Este es de 1880. ¿Y es que es de 1880? Oh, esto es muy bien. Esto está como en 1800 yuanes. Pero oh, este es más便宜. Este es de 2200. Este es de una manera de estudiar. Ok, esto es muy divertido. ¿Qué es esto? lo que se llama? Ximingangtien. Ximingangtien. Ximingangtien. Sí, Ximingangtien. Bueno, ahí está la otra marca. Uh, ¿chica dos yuanes? Eh, este es de 2,000 yuanes. Ah, bueno, no es tan barato, están 2,200 yuanes. Usted checa lo que cada mil yuanes está más o menos como 150 dólares. Bueno, pues vean, aquí tienen su business de motitos. Ya yo R, R, R, R show, si chica sh R show. <coughs> uh, El bueno, estas son las de segunda mano. Eh, que de hecho digo, si no la vas a utilizar mucho una de segunda mano está bien, mientras tenga la la pila nueva, está bien. Pero bueno, no hay gran diferencia. 200. 660. 660. 650 yuanes. Ah, bueno, la diferencia de precio está más o menos en 600, dice que 600 yuanes por una de segunda mano. O sea que unos como 90 dólares más o menos. Bueno, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, I get <laughs>